Muy buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a En Buscada de la Verdad. Traemos un tema que yo cuando he ido leyendo las noticias y uno pues intenta sacar un poco la síntesis de todo esto, la verdad es que te quedas un poco, como se dice aquí en España, te quedas a cuadros, te quedas alucinando por completo. George Soros. Volvemos con el señor Soros porque vosotros me lo estáis pidiendo y además un montón de correos relacionado con esto. Y vamos a hablar de George Soros, la Unión Europea y el Brexit. Volvemos con lo del Brexit. Esto es alucinante. Ahora veréis qué es lo que está pasando nuevamente en Inglaterra. Parece que se está desestabilizando un montón de cosas debido al Brexit y están pidiendo volver a, a la Unión Europea. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe, en realidad, que yo creo que es un tema bastante, bastante controvertido. Conocemos que George Soros ha estado dando una vuelta por aquí, por Europa, se reunió con... con el presidente del gobierno español, con Pedro Sánchez. Y, eh, ¿qué pasó? Como decía mi hijo, ¿no? ¿Qué pasó? Cada vez que le cuento un cuento a mi hijo, dice, ¿y qué pasó? Pues yo os cuento, ¿y qué pasó? Pues bueno, lo que pasó es que este señor, eh, en su primera etapa en París, pues, eh, os podéis imaginar, ¿no? Este señor tiene una esposa de 41 años o 42 años, Aproximadamente, es joven, se ha casado varias veces, tiene cinco hijos, el señor Soros. Y el primer ministro húngaro, Víctor Orban, que fue un antiguo protegido de Soros, cuidado, pues bueno, se ha convertido en el principal oponente uno del otro. Bueno, ¿sabéis? Eh, lo más curioso es que el señor Víctor Orban, eh, llenó Hungría, para que no pasara por allí en esta gira europea, de carteles antisoros. Sí, carteles, pero por muchos sitios. Lo podéis buscar. Eh, ya sabéis que yo ya estoy empezando con esto de los copyrights ¿eh? y no voy a poner muchas fotografías porque si no esto va a ser un despiporre. ¿no? Pues bueno, ha inundado, inundó Hungría de eh, fotos antisoros, como he dicho. Y... Acusa al señor Soros de inundar Hungría de musulmanes y de reaccionarios ¿eh? en Hungría. Tenemos amigos en Hungría que nos lo cuenten. Eh, cuando ganó las elecciones el señor Víctor Orban, el señor Soros, que él protegió a este hombre, pues dijo públicamente que fue una gran decepción. Pero, matizó, dice, cuando me fijo en quiénes son mis enemigos, me digo que supuestamente no voy tan desencaminado. Soros eh, ha aumentado pues, una apuesta. Pues bueno, este otoño pasado anunció que destinaría todos sus ahorros mil millones de dólares a nutrir las arcas de la OSF, que es una fundación que tiene el que la iba a cerrar en el 2010, pero no la ha cerrado. Con ese movimiento, la OSF se convertiría en el segundo mayor la segunda mayor organización filantrópica estadounidense después de la de Bill and Melinda Gates Foundation. Hablamos de una entidad ya enorme con 1.800 empleados en 35 países y un presupuesto anual cercano a los 1.000 millones de dólares. Ahí está. Costea proyectos de educación, sanidad pública e inmigración, entre otras áreas, y subvención a organizaciones como Human Rights Watch. ¿Os acordáis de la Human Rights Watch, que son los que están... Eh, ayudando a esta caravana que va de, desde, desde Honduras a Estados Unidos. Pero aquí lo tenéis. Subvenciona la Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Y dice el señor Soros, suelo adelantarme a los acontecimientos menos optimistas. Eso fue muy útil en el mundo financiero y lo he llevado a la política. Señor con 88 años. Ay, curioso, ¿verdad? Muy curioso. Pero la frase que dijo este señor cuando estuvo en París, dice, es posible que en estemos encaminándonos hacia otra gran crisis económica. Y dice que la Unión Europea se encuentra ante una crisis existencial absoluta. Es decir, que este señor, eh, la crisis europea, ya la estaba él manejando. Evidentemente, este señor, George Soros, se nutre de todas las crisis económicas. Claro, vosotros habéis preguntado incluso los comentarios de vídeos anteriores. Bueno, Rafa, ¿y qué se puede hacer contra este señor? Pues bueno, simplemente cambiando los gobiernos que tenemos, que no favorezcan a la banca, que eso es imposible, prácticamente imposible, y que no favorezcan a las grandes empresas extranjeras internacionales, que eso también es el doble de imposible. Entonces, eh, todas las fundaciones que tiene este señor y todos los tentáculos que tienen los países, como la Human Rights Foundation, Echarlo fuera y realmente eh, crear una, eh, una fundación de derechos humanos reales, además eh, con personas que sepan llevar el tema de forma real y que estén al margen de la política. El problema de la Human Rights Foundation es que mueve sus vínculos y sus tentáculos eh, con el tema político el tema político les va fenomenal, además lo, lo podéis buscar, si es que es un, es un tema que luego algunos dicen, ¿y las fuentes? Pues las fuentes me las estoy buscando yo y las podéis encontrar perfectísimamente que las vais a encontrar sin ningún tipo de problemas. Parece ser que eh, el señor Soros dice que estamos solo, ¿eh? pobrecitos. Pues bueno, después de, de decir esto, de que eh, eh, posiblemente estemos encaminándonos hacia otra gran crisis económica y que la Unión Europea tiene una crisis existencial absoluta, eh, el Dow Jones se desplomó casi 400 puntos ese mismo día. La reacción muestra una vez más su increíble capacidad para influir en los mercados, pero también su gran frustración. Sus ideas económicas son más influyentes que sus reflexiones políticas. Y sin embargo, Solo se ha hecho sus mayores apuestas en el entorno político. Tras la caída del muro de Berlín, invirtió centenares de millones de dólares en los países del antiguo bloque soviético para promover la sociedad civil y la democracia con un corte liberal. El suyo fue un pequeño plan Marshall para Europa del Este, una iniciativa privada sin precedentes. Bueno, Vladimir Putin... El señor Putin, porque claro, ¿qué pensará Putin de todo esto? ¿no? Eh, dice que es eh, uno de los mayores enemigos de Rusia. Este señor es uno de los mayores enemigos de Rusia. Lo más curioso de esto es que eh, tiene vetada la entrada de algunos países. Y sobre todo reunirse con empresarios, bancos y políticos. Es la combinación perfecta. Empresas, bancos y políticos. ¿Eh? Si eso lo, lo entrelazamos perfectamente, lo que vamos a encontrar es un cóctel molotov para cualquier país, para cualquier soberanía. Porque este señor ya está tan, tan, tan mayor, está tan mayor que, y tiene tanto dinero que yo creo que juega un poco a, al parchís, ¿no? Va haciendo giras europeas o a la OCA o, o a la Taba, ¿no? Va jugando, va moviendo sus fichas políticas y va, como habéis escuchado, pues le da lo mismo. Tengo tantos millones ahorrados, pues, pues los voy a invertir aquí, ¿por qué? Porque yo ya estoy muy viejo, ¿no? Estoy muy mayor. Dice, sigo defendiendo los mismos principios, gane o pierda, pero la desgracia últimamente estoy perdiendo la batalla en demasiados lugares a la vez. Él, en una de sus, eh, de sus entrevistas, porque hace muchas entrevistas, ha escrito libros, este señor es un, un, un elemento del mundo más raro. Y él decía que eh, lo que tiene que importar es el beneficio de la empresa o el capital de la empresa, lo que, se, lo que se gane en un país al margen de los valores humanos. Los valores humanos carecen de importancia siempre y cuando se tenga que aumentar una cantidad o unos objetivos económicos para llegar a lo que este señor quiere llegar o las ideologías que él ha ido implantando. esto, bueno, dice la democracia liberal está en peligro pierde fuelle, la no liberal como la de Orbán en Hungría es más efectiva pero él estaría en contra ¿no? de, de, este, de este presidente pero es muy, muy curioso porque en una charla ante los alumnos y profesores de la Universidad de Moldavia en el año 80 y 94 Soros describió en términos muy personales la razón por la que se convirtió en filántropo de la política. Su objetivo, dijo, era lograr que Hungría fuera un país del que ya no querría emigrar. Para conseguirlo inundó Hungría de dinero después de la caída del muro de Berlín. A principios de los 90 Soros también cultivó a un círculo de jóvenes activistas, entre ellos se contaba Víctor Orbán un estudiante inteligente y carismático, ardiente defensor de la democracia. Bueno, se parecía. Además de proporcionar a Orban una beca para estudiar en Oxford, solo se hizo donaciones a Fides, que es la Alianza de Jóvenes Demócratas, una organización estudiantil que Orban contribuyó a crear y que está en la raíz de su posterior partido político. Es decir, este señor es capaz de promocionarte para luego volverse tu enemigo. Te sube para luego darte. Curioso. Ese señor eh, financió eh, campañas demócratas y campañas progresistas cada eh, una suma de dinero brutal financió el intento de John Kerry de acceder a la presidencia y fue uno de los primeros en respaldar la campaña de Barack Obama en 2008. Eh, Soros dice que Obama fue quien más le decepcionó e y matiza eh, que lo que se sintió fue infravalorado en el plano profesional. No aspiraba a ocupar un cargo en la administración, pero sí que le hiciera consulta. Sin embargo, le vedaron el acceso a la presidencia. Es decir, Soros eh, pagó la campaña, parte de la campaña de Obama, y luego Obama le hizo, ¡pum! Y pasó de él. ¿Por qué? Porque sabía lo que venía detrás. Seguramente este señor pretendía que Obama fuese un títere suyo. En cierto modo también han sido todos los presidentes muy títeres de este señor. Pero bueno. Obama dice que no, pero algunos dicen que sí. ¿vale? Dice, Obama, Obama me dio con la puerta a las narices. Me telefoné una vez para agradecer mi apoyo. Estaba previsto que la llamada no durase más de cinco minutos, pero hice preguntas y me puse a hablar, con lo que la llamada se prolongó a ocho. Añade que fue víctima de un rasgo de la personalidad de Obama. Da por sentado que sus partidarios van a apoyarlo para siempre y prefiere dedicarse a seducir a sus oponentes. Este señor es capaz de cualquier cosa. También eh, promovió económicamente, eh, pro, proporcionó dinero a la campaña de Hillary Clinton. Y este señor caracterizó a Trump como un fenómeno puramente temporal que se esfumará en 2020, si no antes. Curioso, ¿verdad? Para que luego la gente diga, no, es que están compinchados. No, no, no están tan compinchados este señor y Donald Trump. Además, eh, provienen de unos orígenes eh, me refiero a tema financiero, al tema empresarial, diferentes pero que convergen en los mismos puntos. No tiene nada que ver. Muy curioso. Iba a decir una cosa pero me voy a quedar ahí. Voy a hablar, vamos a pasar, no quiero que esto se convierta en, en un programa muy largo, pero más de 70 empresarios piden nuevo referéndum sobre el acuerdo del Brexit. ¿Quién impulsó el Brexit? Lo estáis adivinando, no hace falta que lo diga. Más de 70 dirigentes empresariales, empresariales del Reino Unido firmaron una carta para pedir un segundo referéndum sobre los términos del Brexit. Al considerar que un acuerdo de salida en marzo próximo de la Unión Europea, duro y destructivo, dañará la economía. La masiva publicada en el Sunday Times está firmada por el director ejecutivo de Waterstones, James Down, Richard Reed, cofundador de Innocent Drinks, Lord Miners, expresidente de Mark Am Spencer, y Marta Lane Fox, fundadora de lastminute.com, entre otros. Pues bueno, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Pues bueno, muy simple todos los aranceles que no se pagaban porque Inglaterra, Reino Unido, depende en gran medida de la Unión Europea para muchísimos productos, principalmente en productos de alcohol. Principalmente, que es uno de los consumidores más grandes de alcohol que tenemos en Europa, de productos alcohólicos, bebidas espirituosas, etcétera, etcétera. Evidentemente, ya en el Reino Unido estos artículos son artículos de lujo y son muy caros. De hecho, se, hay partidas, esto lo he visto yo con mis ojos, partidas de pequeños cruceros, barcos, que cruzan desde Dover a Calais, en Francia, desde Inglaterra a Francia, compran alcohol y se lo llevan de vuelta a Inglaterra, pero de forma masiva. Es decir, no compran una botella de cerveza o una botella de vino. No, evidentemente el whisky y la ginebra es escocesa y algunos ron también son de ahí. Pero todo el resto de productos alcohólicos lo compran de forma masiva y van y vienen en el mismo día, porque el barco de, desde Dover a Calais hay un catamarán pues que va en una hora y en otra hora has vuelto. Con lo cual echan el día en territorio francés y vuelven a la noche a Inglaterra, al Reino Unido, portándose. Pues como esto, muchísimos productos de los cuales, sobre todo automóviles, es decir, un automóvil PMV, por ejemplo, no estoy haciendo publicidad de la marca, o Mercedes, tampoco estoy haciendo publicidad de la marca, pero son vehículos europeos que si van a Inglaterra, ya si son caros de por sí, tienen que pagar aranceles porque no pertenecemos a la, a la misma Unión Europea, Inglaterra, Reino Unido, pues estarían otro, pues ya 70 empresarios han dicho, bueno, vale, sí, esto que habéis votado está muy bien, pero va a ser que no nos gusta por el tema económico. Evidentemente, incluso otro tipo de artículos, ya no grandes artículos como bebidas alcohólicas, vehículos, sino en muchas cosas los británicos estarían pues pagando aranceles. Claro, evidentemente estarían fuera del sistema monetario europeo que nunca lo han estado. Cuidado, la libra, la, la libra esterlina pues, ha estado al margen porque ellos han querido conservar su moneda, cosa que le parece bien a mucha gente. A mí me da igual, sinceramente. Yo creo que a veces tenemos que en España que volver a la peseta y dejar el euro un poco para otros países porque aquí eso no funciona debido a la gran cantidad de políticos corruptos que tenemos aquí inflando precios, bajando... Eh, bajando salarios o congelándolos o no subiéndolos o subiéndolo muy poco eh, haciendo acuerdos bajo cuerda, bajo manga, con los bancos con lo cual aquí tendría que, haber la tendría que estar la peseta, perdón y los británicos fueron mucho más inteligentes y dijeron, bueno, sí, la Unión Europea vale, pero no vamos a cambiar de moneda nuestra moneda es histórica y legendaria, con lo cual lo vamos a dejar así y así lo dejaron, ahora han salido de la Unión Europea y ahora empiezan a cumplirse eh, próximamente pues, todos estos plazos que se han ido dando, porque no es salimos de la Unión Europea y mañana ya no estamos. No, hay que cerrar una serie de acuerdos que previamente se han ido haciendo y tienen que ir eh, culminando y luego ya quedar extinto completamente ese vínculo con la Unión Europea. ¿A quién le favorece esto? ¿Y quién ha sido el impulsador de todo esto? Como bien sabéis, la desintegración de la Unión Europea sería, pues bueno, por la parte rusa, sería algo perfecto, porque ellos podrían pues, tener otro tipo de medio económico con ciertos países, porque para negociar con un país, pues bueno, tienen que pasar una frontera que se llama Unión Europea. ¿Y a quién le interesa desmembrar la Unión Europea? también al señor Soros, por supuesto. Así que vemos que el señor Soros juega a la OCA, al parchís o las damas con su dinero y evidentemente eso está muy bien, pero cuando llega a un país corrupto, de políticos corruptos, como es España, no nos vamos a engañar, y cuando ha ido a países de Latinoamérica, donde también los gobiernos de Latinoamérica han sido gobiernos muy corruptos, como en España no hay mucha diferencia, no os penséis que hay mucha diferencia entre vuestro gobierno y el nuestro. Así que el señor Soros campa a sus anchas. Así que creo yo que con todas estas informaciones, que no está nada mal, podemos cerrar esta noche de domingo, ya de lunes prácticamente, para poder irnos a la cama con lo que se nos viene en el 2019 y en el 2020. No olvidaros de que eh, viene una crisis, aunque la gente dice, tú estás loco, vale, estaré loco. Lo están anunciando muchos economistas. Y el señor Soros está revoloteando como si fuese un buitre ¿no? por, por la Unión Europea ¿eh? y a ver. ¿Dónde pone el huevo? Nunca mejor dicho, ¿eh? a ver dónde pone el huevo y de dónde saca toda esta historia del desmembramiento, ya no de la Unión Europea, sino incluso de países como España ¿eh? y de otros países no tan como España, pero también dentro de la Unión Europea. Evidentemente, los que estáis en América Latina, pues esto diréis, no nos importa, vosotros estáis inmersos en otro problema, también por el señor Soros. ¿eh? La migración, porque pensáis que los que vivís en Argentina no os va a afectar la migración que va a Estados Unidos. Por supuesto que os va a afectar. Aunque no pase gente hondureña por vuestras fronteras. No tiene nada que ver. Pero si la economía americana se tambalea, también se tambaleará la economía argentina, que ya está así así, la economía chilena, la brasileña y de todos los países que no tienen nada que ver con lo que este señor está liando. Así que vosotros preguntáis, Rafa, ¿y qué podemos hacer para esto? Pues bueno, simplemente, eh, como vuelvo a decir, intentemos no tener todo el dinero en los bancos y tenerlo justito para que se cobren, si es necesario, pues los cuatro consumos que realizamos para que no te los corten, los suministros, evidentemente, pero no penséis que en el tema de ahorro los bancos os van a solucionar nada. Pero nada. Los que tenéis un plan de pensiones, bueno, cuando no hayan pensiones, que pagar los ahorros de la gente? ¿Dónde irán los ahorros de la gente? Y muchos dicen, sí, pero hay un fondo de garantía de no sé cuántos miles de millones de euros que avalan a los bancos. Sí, pero es que ya lo están utilizando. ¿eh? Ya lo están utilizando porque aquel rescate del de la Unión Europea, ¿eh? el rescate a la banca, que no fue un rescate a la nación española. Sí, fue a la nación española para que los bancos tuviesen el dinero que habían perdido y pudiesen abrir la mano en cuanto a los créditos para desbloquear situaciones en algunas empresas muy grandes. Así que, como no se ha trabajado en ningún país, en ningún país se ha trabajado en previsión de todo esto, pues bueno, para el 2025, 2026, que tú y yo lo vamos a ver tranquilamente. En España, por ejemplo, no habrán pensiones. No pasa nada. Tú has cotizado toda tu vida y no habrán pensiones. Así que todo esto se lo podemos agradecer a todas estas eh, combinaciones de Soros, Rockefellers, eh, presidentes del gobierno corruptos, la banca, que dependen mucho de estos señores, de los Rockside, Rockefeller, Soros, dependen mucho, bastante, por no decir todo, y de, los grandes, eh, de las grandes corporaciones eh, bancarias, por decirlo de alguna manera, que, bueno, pues ellos si no ganan dinero aquí, pues bueno, se irán a Venezuela o se irán a Colombia o se irán a cualquier país a hacer de las suyas. De hecho, vosotros en Latinoamérica, queridos amigos, tenéis bancos españoles operando en vuestro territorio. No os hace gracia, ¿verdad? A mí tampoco. Así que tenéis compañías telefónicas también operando en vuestro territorio, que son españolas. Y muchas marcas españolas están en vuestros territorios auspiciados por esta gente. Así que, chicos... Todo esto es muy curioso, pero lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir hablando de Soros, ¿vale? Porque me lo estáis pidiendo, ya dije, vamos a abandonar esto de la economía mundial de Soros y vosotros no, por favor, habla de esto, habla de lo otro, me pedisteis que hablara de la migración esta, de las caravanas, de, ya he perdido la cuenta, ¿eh? la última vez eran 10.000, yo ya no sé, amigos de México, cuántos hondureños tendréis ahí, ¿eh? al final os llamaréis Honduras, ¿eh? y, y Honduras se llamará desierto, ¿no? Por lo que estoy viendo, porque se está yendo todo el mundo. Bueno, no quiero frivolizar con eso porque no hace gracia, evidentemente, y eh, estáis teniendo pues verdaderos dolores de cabeza, no por nada más, sino por la economía que en vuestro país pues no está muy brillante y tenéis serios problemas. Pero bueno, ahora este señor en México se va, ¿eh? se va, ya tenéis nuevo presidente y ya me contaréis, estuve leyendo el otro día un artículo sobre el aeropuerto de México, ¿eh? y lo estuve leyendo largo y tendido, busqué siete o, siete o diez referencias del mismo sitio, todos más o menos ponían los mismos, eh, los mismos datos prácticamente, el aeropuerto este, que, el nuevo aeropuerto de, de México, ¿eh? Eh, el, el gran... El gran aeropuerto este que estaba en DF, que se estaba haciendo próximo y que se está construyendo en, en, en Texcoco, creo que era, o no me acuerdo. Y bueno, es muy curioso. La localidad ahora mismo la he perdido, de donde se estaba construyendo. Y es muy curioso eh, cómo sale un presidente, censura o clausura algo y luego llega el otro, lo tira, lo pone en pie. Bueno, bueno, bueno, esto... Y digo, yo ¿por qué no le preguntan a la gente de México, de F, no de Distrito Federal? ¿no? Mira, pues sí, queremos un aeropuerto, que hay un referéndum, que se va a votar todo México. Bueno, no lo sé, una, una paranoia que tenéis ahí en México, liada con este aeropuerto, y que ni tan siquiera vosotros sabéis qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en estas próximas horas, eh, y vosotros que estáis en España... Claro, esto será nuevo para vosotros, ¿no? Pero hay que leer un poco y documentarse porque Latinoamérica pues, realmente eh, está pues, sufriendo una serie de cambios y que nos atañen a todos. Evidentemente, aunque haya un océano de por medio, pues tenemos muchas cosas en común con nuestros hermanos de México. Al que el otro día me escribió, y además le he contestado, esto es una cosa, es uno de los comentarios que he publicado hasta en Facebook, ¿no? que dice que muy bien, muy bien, eh, los españoles nos abandonasteis a nuestra suerte en América. Decirle, bueno, esto lo, los que sois de América escucháis esto y os está llevando las manos a la cabeza, ¿no? A los españoles nos echaron a patadas ¿eh? y con su independencia y soberana independencia en su momento. Con lo cual, los que están escribiendo eso de que nosotros abandonamos a los latinoamericanos, no abandonamos a nadie, se echó a los españoles de aquella época. Eh, para que veáis el grado de cultura que se está cogiendo por parte de algunas personas en algunos países. Cuidado con esto, cuidado con esto porque se está interpretando mal absolutamente todo y se están dando pues, unas directrices muy oscurantistas en relación a los extranjeros. Cuidado con esto porque mmm, no es nada bonito. ¿Vale? Tampoco vamos a permitir en ningún vídeo, y os lo digo ya anticipadamente, no vamos a permitir ningún comentario racista, ¿de acuerdo? Ninguno hacia ninguna nacionalidad y ningún comentario destructivo hacia ninguna persona. Yo salgo hablando del señor Soros, a quien le guste Soros, pues muy bien, y al que no, pues también bien, ¿vale? Pero cuidado con esos comentarios porque automáticamente será eliminado ese comentario y luego esa persona será censurada de este canal. No vamos a permitir eh, ni vamos a dar pie al odio gratuito, ¿de acuerdo? Así que yo por mi parte no tengo nada más que decir, mandaros un cordial saludo y aquí tenéis otro nuevo tema del señor Soros, su gira europea, el Brexit y todo lo que se nos cae encima y que tú tienes que soportar en silencio. Así que, amigos, por mi parte, nada más y, como siempre, mandaros un cordial saludo y próximamente hablaremos de civilizaciones eh, del mundo antiguo y civilizaciones no conocidas. Hablaremos de eso en los próximos días. Por mi parte, nada más. Seguiremos aquí, como siempre, luchando, trabajando y trayendo información de primera plana y, sobre todo, al amigo este que dice que los españoles abandonamos Latinoamérica, que por favor, regalarle un libro, hombre, regalarle un libro y que se entere quién fue Simón Bolívar y todos los grandes libertadores de América que lo hicieron muy bien y que están ahí en memoria de, eh, de muchos países. Eh, que España no abandonó nada, eh, que no le interesaba abandonar nada y estos señores echaron a los españoles de la época, no los de ahora, a los de antes, los echaron a puntapiés. Así que cuidar sobre todo vuestros hermanos en Latinoamérica a ver qué es lo que dicen o quién les está informando tan mal. Y si no, comprarles un libro. Chicos, hasta la próxima.